Los orificios superiores e inferiores. Pero fueron cuatro tapas plásticas y las utilizo para la llanta, y la hélice, para parte superior de una botella en fue de hélice para la hélice trasera. energía que compañero. Energía mecánica. ¿Se puede voltear? O el reloj de arena. Disculpa un momentico, disculpa. Eh, Podrías poner a funcionar el que estabas explicando otra vez que no lo. Que quede acá? Pero si quiere... ya hágalo del mismo. Esa energía se llama cuál? Energía mecánica. Porque usted se la está imprimiendo con la mano. Y va a mover el frasco de gaseosa con tapas yo creo que es suficiente por ahora yo creo que no lo tienes no. Dale, dale, dale. ahora sí explica el siguiente no lea los materiales y no que explica lo rápido que ya nos vamos ¿cómo se llama ese experimento? A ella, vamos a escucharla a ella vamos a escucharla a ella, rápido no lea los materiales sino que exponga el experimento de una vez no se paría dijo que le da para los demás explícalo en general ya no digan los materiales para ellos, para ellos. Ella hizo una lámpara entonces. Con material reciclado. ¿Tú eres de qué grado? De cuarto tres. Ya hizo una primer lámpara. Listo, muchas gracias. Un aplauso para los muchachos y gracias.